locuras ya, nuevas aventuras vas a disfrutar Quédate y dale like, like, like, suscríbete al canal muy bien entonces los capitanes seremos Boyfriend y yo a ver elijo a Pum Bibi habla bien no se entiende lo que vos decís bueno yo elijo a Pico Bibi pop, papi. Bibi pop pop pop. ¡Yo! ¡Yo! ¡Acá! ¡Elígeme a mí! Bueno, entonces si no quieres jugar con el Cito, jugarás con cuatro jugadores. ¡Vamos, chicos! ¡Ay! ¡Nadie me elige! <risa> ¡Punta, taco, punta! ¡Punta, taco, punta! ¡Ay, qué bien que camino! Últimamente me di cuenta que tengo mucho talento para caminar. ¡Mira, hijo! ¡Ay, viste que bien! lo hago? Me pregunto si podría ser modelo de pasarela. ¿Eh? Hijo, ¿qué sucede? Tenés cara de que estás triste. ¿Querés que te regale un autógrafo? Ay, papá, ¿para qué querría un autógrafo tuyo? ¿Cómo para qué querrías un autógrafo mío? Para presumirlo con tus amigos. No tengo amigos, papá. ¿Nadie quiere jugar conmigo a la pelota? Bueno, supongo que después de tu último partido en la escuela es entendible. Papá, hoy anoté tres goles en el partido. Muy bien, hijo. ¡Te felicito! ¿Y cómo salieron? Perdimos 3 a 0 <risa> ¿3 a 0? Habías hecho todos los goles en contra Ay, papá, no te burles Vos tampoco sabes jugar a la pelota ¿Qué? ¿Acaso no sabes que tu papá En sus tiempos mozos Era un gran jugador de fútbol? Casimocho nació para jugar a la pelota ¿Qué decís, papá? A ver, ¿de qué cuadrosos? sos? ¿Yo? Soy del mejor equipo de Argentina Ay, papá, eso no es un equipo Es una selección de fútbol ¿Eh? ¿No es lo mismo? A ver, decime cinco jugadores famosos Bueno, eh, eh, está Messi, obviamente el más grande Después tenés a, a, a Messi gordo con rulos eh, Messi flaco con dientes grandes a, Hay un Messi pelado también <risa> ¿A quién quiero engañar? No sé nada de fútbol Ahora también me puse triste Encito, ¿me das tu autógrafo? <risa> Muy bien, hijo. Se acabaron esos días oscuros donde se burlaban de ti por no saber jugar a la pelota. Ya no te criticarán más por tu forma de hablar. No te señalarán por la calle y te dirán, ¡Ahí va el gordito que es súper infantil! Papá, esas cosas te pasan a vos. A mí no me pasan. ¿Ah, no? Bueno, te enseñaré a jugar al fútbol. Y de esa manera podrás ganarle a todos. Pero yo no les quiero ganar. Solo quiero que sean mis amigos Cuando uno es el mejor, todos quieren ser tu amigo Para eso, vamos a humillarlos Jugando como los dioses Papá, tu lógica no tiene mucha lógica Mira, hijo, esto es una pelota Sirve para hacer goles La pelota debe ser como tu mejor amigo A partir de ahora, todo lo harás con ella Te bañarás con la pelota Comerás con la pelota Dormirás con la pelota Yo soy tu amigo fiel ¿Qué, qué cosa pelota? ¿Que querés un beso? Eh, pero, no sé si debo esto es demasiado ridículo. Mejor me voy. No, no, no. Espera. Vamos a jugar unos penales. De esa manera practicaremos. ¿Listo, Encito! ¿Estás preparado? Sí, papá. Mira que tenés que atajarla, ¿eh? Voy a intentar utilizar la mitad de mi poder. Porque si no, te puedo arrancar las manos. Sí, papá. Disparad una vez. Ahí voy, ¿eh? Mira que ahí voy. Eh... <risa> Muy bien, hijo. La desviaste con la mente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, uno, uno, uno, doscientos treinta y cuatro, doscientos treinta y cinco, uno, uno, uno, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. ¡Más té, señora pelota! ¡Ay, sí, casi mucho más te! Yeah. ¡Muy bien, hijo! ¡Ya estamos listos! ¡Nos enfrentaremos a tus amigos! ¡Y vamos a hacerlos llorar! Oh, ¡Sí, papá! ¡Esto es muy raro! ¿Quién nos estaría en la cancha tan misteriosamente con una carta? ¡Nos podrían haber mandado un WhatsApp! ¡Pibi, papá! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Quizá no quieren robar los órganos! ¡Mejor vámonos de aquí! ¡Alto ahí, cobardes! ¡Yo los llamé! ¡Porque es la hora de que se arrepientan de sus fechorías! ¡Fechorías! ¡Encito! ¿Quién es este señor? ¡Mi papá! ¡Ustedes no quisieron jugar con Encito! ¡Y lo hicieron llorar! ¡Jihije! <risa> ¡Llorar! Papá, me estás haciendo pegar mal. Ahora les demostraré que él es un gran jugador. Los desafío a un partido de fútbol. Si nosotros ganamos, tendrán que ser amigos de Encito. Muy bien. Y si ustedes pierden, eh, se vestirán como niñas. No, no me parece buena idea. Mejor. ¡Desafío aceptado! Nos vemos en una hora. Traigan a todo su equipo. ¿Qué? ¿Todo el equipo? ¿No podemos jugar solos? No, papá, necesitamos jugadores. ¿Eh? ¿Y ahora quién traigo para que juegue? Dos mil años más tarde. ¡Muy buenas tardes! Mi nombre es Marley y en mis ratos libres me gusta dirigir partidos de fútbol. Y el día de hoy tenemos a dos equipos. Para un lado tenemos al equipo de Casimocho. Y sus jugadores son Elcito, Lunita, Janita, Anita y Casimocho. ¿Puedes jugar coffee también? No, hija, ya estamos completos en el equipo ¿Puedes jugar de suplente? Pero Luna, es un conejo Los conejos no saben jugar a la pelota Lo podemos poner para que taje Ella puede hacer una murilla de caca <risa> No es mala idea, ¿eh? Y esta tarde se enfrentarán a... Boyfriend Senpai Dearfriend Daddy Y Mom ¡Ey! ¡Eso no se vale! ¡En su equipo hay adultos! ¿Qué dices? Si en el de ustedes también. Ah, ah, ah, ah, ah, sí, tienes razón. <risa> si los equipos están listos, que comience el partido. Siempre se me va para arriba No importa amor, volvamos rápido <risa> Luni, tenías que atajar y estás jugando con la coneja me estaba dando de comer a Koffi <risa> Si la ¿Verdad? ¿Quieres ser nuestro amigo? Debes dejarte ganar. ¿Qué? ¿Dejarme ganar? Si no te dejas ganar, nunca serás nuestro amigo. Muy bien, amor. Me tenés que enseñar cómo apuntar al arco. Mi técnica es apuntar afuera del arco. <risa> ¡Recordá lo que te dije! Oh. ¡Necito! ¿Qué te pasó? ¿Te agarró un calambre? No, papá. No quiero hablar. No te preocupes, hijo. Tu familia está acá para apoyarte. ¡Vamos a ganar! Sí, papá. ¡Y penal para Casimocho! ¡Vamos, hijo! ¡Patealo! ¡Confiamos en ti! ¡Recuerda lo que te dijimos! Amigos. Los amigos no piden cosas a cambio. Los amigos siempre están en las buenas y en las malas. Mi familia son los únicos amigos que necesito. Sí, ganamos, ganamos. Pero ¿qué dices, casi Casimucho, si vamos perdiendo 2 a 1? <risa> No, supongo que hay que verle el lado positivo a las cosas Sí, por más que perdimos, aprendimos una valiosa lección ¡No! ¡Que este vestido me combina muy bien con mis zapatos! Punta, ta, con punta, taco, punta ta, Casi mucho empiezan las locuras ya Normal Con sus travesuras vas a delirar Vas a ser parte de la aventura, verás Ahora voy y si te quedas un mundo de locuras, verás Ahora Vas a compartir con tus amigos, quizás Ahora voy, mira, nos estamos viendo felicidad. felicidad Quédate da like y suscríbete al canal Las locuras te casi mucho, está por empezar